Hola, eh, mi nombre es Paula Miranda, trabajo en el equipo de preparación para la vida, eh, de profesión soy psicóloga, y el año 2015 eh, en el programa PASE el trabajo tuvo que ver con una etapa, un periodo de, eh, de autodiagnóstico profesional y de diagnóstico también hacia afuera que tuvo que ver con la, con la zona costa que fue la que me tocó a mí. Y, ...y fue un periodo de asentamiento, de familiarización... con ...desde lo general a lo particular, desde la institución... ...a los espacios más, más íntimos del, de la escuela... ...como es el aula y los diferentes estamentos... ...el trabajo del año 2016... Eh, ...apunta más específicamente... ...a ampliar el, el trabajo más allá de las paredes del aula... Eh, comenzar a, a acercar los diferentes espacios de la institución entre sí a, a que se vayan articulando más y que esa articulación eh, o esa forma de relacionarse entre ellos quede como como un rasgo cultural dentro de la escuela entonces la idea es que, que ese, ese trabajo más ampliado eh, pueda facilitar eh, el, la autonomía de los estudiantes y que ellos también eh, se atrevan a salir eh, a, a, que su, a, a creer y, y a vivir desde, eh, considerando que sus procesos de aprendizaje y e enseñanza van más allá eh, del aula, van más allá de su escuela, van más allá de su comunidad y, y puedan eh, valorar cada contexto de su vida como ...como parte de su capital cultural".